El Puerto Paralelo, con Juan Carcor y Abraham Sirviente. Vamos a ver, pues sí. a ver, yo lo único que he dicho es que quiero que me, me, que me tengáis aquí mi botella de rojo. Es lo único que yo digo, a ver si sí, Julio, yo, cada vez que está Julio, está aquí mi botella. Yo diría está aquí mi botella de rojo. Si no está aquí mi botella de rojo, yo no puedo continuar, yo no puedo hacer el programa sin mi botella de rojo, por favor. ¿Vale? Pero que, mí, que me da igual, que es que me da igual, pero si es algo que ya hago, to, si lo he hecho en todas las sesiones, los 5 o 6 programas que llevamos, lo hemos hecho. Hasta aquí mi botellito te de lujo, mi vasito, ¿eh? y lo hemos hecho, ¿vale? Que, como, como que ya he empezado. Ah, que, que ya estamos en el night, vale. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> mm. Ya es otoño en el puerto. Ya se empieza a, a, a vislumbrar el suave aroma de las castañas asadas en la calle. La gente va a merendar los cafés con churritos, chocolate a la taza, calentito. El olor a la lluvia en el suelo trae un cierto cierto recuerdo a lo que los portugueses llaman el el saudade verdad esa sensación de de algo que extrañas con con pacien, con impaciencia ahora es cuando entran bien los, los pucheros las versas un buen plato de lentejas ¿ves? Y ahora es cuando también la siesta es diferente. Si es que si te es la si siesta, claro. Si no, te sientas en el sofá recién comido un viernes por la tarde, un sábado de madrugada, o quizás sea lunes y estás escuchando el podcast. Relájate, porque ha vuelto el puerto paralelo. Estás en la 107.8 de la frecuencia modulada Radio Puerto. Comenzamos el programa. pues este segundo programa lo queríamos dedicar al otoño eh, vamos a hablar un poquito de temas algo otoñales tenemos a tenemos a un experto eh, en, en unos animales que suelen salir en otoño que en algunos sitios son algo molestos eh, vamos a intentar que sea un programa menos vamos a intentar que sea un programa lo más distraído posible y bueno vamos a empezar Hablando con Antonio. Mm. Tenemos al teléfono Antonio. Antonio es criador, criador de, Lua. de, de Luas criador de Y Lua. está teniendo un pequeño problema. Sí, eso es. Bueno Antonio, cuéntanos que... Bueno, preséntate ah. y cuéntanos cuál es tu problema. Pues... Bueno, mira, eh, mm. como todos los otoños tú sabes, mm. a la gente aquí le gusta tener su visitos le gusta tener su nubitas y bueno, yo me dedico básicamente al a criado de lo que son las hormigas soldados, las hormigas lúas. Uh -huh. vale. Y bueno, el problema que estoy teniendo este año es que se me están poniendo en huelga las lúas. ¿Pero una, una luz se pueden poner en huelga? Sí, Pero... eso es, ese se me está poniendo en huelga. Pero, el, bueno. El... Pero un momento Antonio, el, eh, ¿eso es por algún motivo concreto? Me están exigiendo detritus. ¿Te están exigiendo detritus? Me están exigiendo detritus. Me están uh -huh. exigiendo porque dice que ya, a ver, yo solo les doy de comer chugas, zanahoria y garbancito de versa. Anda. Y bueno, se ve que eso le da algo de gaseo a las lúas. Se pone nerviosa, el... tensa. Uh -huh. Hay veces que ni siquiera me miran a la cara, y veces que ni siquiera se me acercan ni volando. Vaya. Y no me quieren tocar ni con un, ni, ni con un pan, ni con el rayo láser, me quieren tocar a veces. Y, y bueno, que eso se ve revelado. Se han revelado. Bueno, ¿y esto qué, qué consecuencia puede tener? Bueno, me, me, las consecuencias más graves que puede tener tú vienen siendo que, pues como están en, en Urega, yo la, la luz a mí, solo que me dicen, si va a llover, yo me guío por ella. Ajá. Me guío por ella, sí. Yo, entonces, sí, yo no sé si va a llover o no, no me fío del tiempo que he dicho en la noticia muchas veces porque vaya mucho y, bueno, eh, entonces como yo no sé, no me pierdo el tiempo de a la televisión y esta gente no me dice en el tiempo que va a ser, y... pues yo no puedo poner pues, lavadora. ¿Y no voy a ir a usted? No puedo, y tengo ahí una pila de ropa negra que ya está eso heriendo allí fuerte al vinagre. Mm -hmm. mm, hombre, yo trabajo el campo, trabajo... Claro. La bañería, la bañería, trabajo la electricidad, el agua. Ah, claro, usted suda mucho, claro. Hago, hago mis pinitos en la pintura, hago obras de arte también. Anda, pues. Pero bueno, que eso no me afecta a lo que viene siendo el criado de Grúas. Usted, me está... Yo no me he hecho nada. Tema. Bueno, ¿a usted, a mí no está en eh, internet? Bueno, ¿Alguna vez, por eh, si acaso? Eh, bueno, pues, eh, he mirado en internet alguna vez, pero tampoco me fío. Mm. Y eso del Google y esas cosas. Bueno, pero. No me fío. A, día no de hoy... no a mí me piden muchos datos, bueno. eh, Juan Carlos, me piden muchos datos y cosas que yo no quiero dar. Yo no, no quiero dar mi nombre, yo no quiero que sepan soy nadie. A mí eso no me gusta de que me, la gente me espíe. Bueno, pero tampoco eh. es para tanto. Mira, tú y... como el de lo, los hipos, eso. Entre los hipos. Sí, los, los hipos, los teléfonos móviles, eso que espían a todo el mundo. Mm. Los chinos también espiando a todo el mundo. Sí. el Facebook también espiando a todo el mundo. Yo no me fío, no me fío. Bueno, cada uno no. su, su creencias, ¿no? Bueno, pues, pues la... Bueno, usted estaba contando que las sí, las la me de siguen de tritus. es es lo que vienen siendo veces de, de gallina. Y uh -huh. yo hace ya muchos años que dejé de tener gallina porque... Me... Me picaban los dedos y entre las uñitas de, de los pies. Vaya por Dios. Y la carne. Y a mí eso me producía una óspera horrorosa en, la, en lo que es que siendo los pies, me dificultaba el andar. Claro. Tengo no que a la gallina. Entonces, tú tengo que ir a buscar el campo de un amigo que está un mundo de dedos y como no tengo para agua, no me pido que salir a la calle tampoco. Claro. Eh, se le está usted haciendo un mundo salir a la calle, ¿verdad? Ha sido tanto difícil, claro. Claro, normal. Bueno, eh, entonces, ¿usted ha pensado en algún... Bueno, pues, ¿y si usted? ¿En, en algún botín, ¿Alguna...? Si usted, Antonio. Eh, perdona Juan Carlos, eh, me ha surgido un problema aquí. Ah, vale. Si usted me consigue a mí una persona... Sí. Que me consiga los detritos. A ¿Los un precio detritos? baratito, claro. Vale. Que me los traiga a mi casa. Uh -huh. Yo se lo pago. Para ti, tú también se lo pago, claro, oh, ¿no? Vale. Perfecto, perfecto. Y, bueno, yo voy a alimentar a mi Lua con su destritu. Perfecto. Vale, pues nada, intentaremos buscarle a, a alguien. Bueno, pues nada, muchas gracias a usted, Juan Carlos. Nada, gracias a ti por pues, llamar, Antonio. Ah, hasta luego, Venga. hasta luego, gracias. Adiós, adiós, adiós. Bueno, un caso raro este de una huelga de, de Lua, ¿verdad? Yo es la primera vez que lo escucho, vayamos. Eh, bueno, yo sabía que hay criaderos de. de hay criaderos de grillo Con los que se hacen Bueno, que se está empezando a utilizar el, Los insectos como, como alimentos En el resto de Europa, en España ya se puede comercializar con Con, con insectos también eh, Y bueno, vamos A seguir recibiendo llamadas tenemos al teléfono a una nueva oyente. Se llama Dolores, tiene 97 años y quiere contarnos un secreto que hace ya mucho tiempo que está escondiendo. Bueno, no, lo está ocultando. Sí, buenas sí, tardes, Dolores. Hola, buenas tardes. Bien, ¿Cómo estás, guapísima? Muy bien, gracias. Cuéntanos qué, qué es eso que usted está guardando con durante tanto tiempo con tanto con, con tanto con tanta sensibilidad con tanta con tanto cuidadito pues mira Juan Carlos yo estoy guardando mi secreto desde hace más de 500 años uh -huh. y más de 600 años lo vale. estoy guardando desde que yo tenía unos 30 años que era estudiante Ajá. Vale. y bueno como me quedan unos pocos minutos de vida pues yo ya, lo, lo de a mi me, me, me da igual, yo ya lo suelto, todo, ¿sí? A mí esto me da igual. Yo bueno. lo voy a decir. Pues mira, todo todo empezó cuando yo... Eso, yo era muy joven. Sí, vale. Y estaba estudiando antropología. Uh -huh. interesante. Y yo tenía un profesor que le gustaba mucho lo que era la Atlántida. Ajá. Eh, y claro, él era de historia, yo de antropología. Nosotros hicimos muy buenas amigas. Mm. Y salimos, bueno, tuvimos nuestra historia. ¿Anda? Bueno. Salíamos a pasear por los toruños mm. hasta que un día nos dimos cuenta de que, bueno, los toruños realmente... Hay un yacimiento muy, muy importante. ¿eh? Que hay muchas teorías alrededor de, esta, de este yacimiento. Se le, ha, se le ha dicho que está en las Islas Canarias, se ha dicho que está en, en lo que tiene siendo América del Sur, se ha dicho incluso que está en Doñana. Pero el descubrimiento que hicimos mi profesor mm. y yo sí. eh, básicamente eh, pues que bajo los toruños sí. que tiene una perfecta forma para ubicar a esta localización histórica sí. está oculta la Atlántida. Eh, Dolores, ¿me está usted diciendo que la Atlántida, eh, ese sitio sí. casi mitológico sí. del que habla hay muchísimas leyendas, sí. está aquí ubicada en el puerto de Santa María, en los Toruños? Efectivamente, Juan Carlos. Bueno, la Atlántida pues, tiene toda la pinta de que está debajo de los Toruños. Bueno, esto sería un. Esto es, bueno, a ver. A ver eh, se, se puede demostrar de alguna forma porque parece una para hacer este tipo de bueno, sí. de, de suposiciones de sí. bueno, me nuestro. imagino que habrá tenido, habrá tenido que llevar Ver. mucho tiempo de estudio y sí. no solo de la, la geología y vamos a hacerle un estudio lógico, geológico del terreno de, eh, a, a, a, como sabéis que debajo de ¿Cómo se puede verificar esta, esta teoría de, de su profesor y suya? Pues eh, han sido muchísimos años los que nos hemos llevado, en mi profesor y yo, mm. allí, ¿Sí? no solo intimando, vale, no, eh, no se preocupe. No, voy a no, usted, no, no, no, no, no, no, no. Yo solo iba a intimar con mi profesor. De acuerdo, no se preocupe. Allí en ese sitio eh, no es solo el terreno. Sino también se han hecho descubrimientos Justo donde se ponen las gaviotas a nivel Todos los años Que no se puede pasar por ahí en primavera No, porque te, te acribillan Sí, dime verdad se puede eh, vislumbrar Los yacimientos ocultos que hay debajo Encontramos restos humanos Por lo Ajá. tanto pudimos intentar no es intentar pudimos hacer pruebas de ADN uh -huh. y bueno eh, hemos visto que la mayoría de los portugueses pues procedemos de los alantes, uh -huh. nos podemos uh -huh. llamar privilegiados porque somos los alantes, los verdaderos, los originales los de verdad Vale. ¿Me entiendes o en qué Sí, sí, sí, vamos, oh, me entiendo perfectamente, sí, pero pues, bueno. Para este estudio, lo que hacíamos era metíamos varillas de coger Ajá, interesante. Con la salida, con mm. la parte de, de aquella también, donde se ponen los flamencos. Lo... Claro. Y también lo que ahora está, lo, eh, eh, lo que es el tito pillón. Sí. Toda esa zona era el ayuntamiento Y, y bueno, ¿cómo y bueno se... tenía sus sedes políticas ¿Cómo se sabe todo eso? Eh, se han hecho más estudios Pero no era privado, no era algo es, que... Privado, no. Privado, es... por supuesto, todo esto es privado Esto no sabe nadie nada, no lo sabe el Estado No lo sabe, no lo sabe ni Donald Trump No lo sabe nadie, eso lo sabemos Los que estuvimos allí en esa época Los que la mayoría estamos ya... Perecidos o casi perecidos, mm, vaya. Y bueno, pues yo espero que nadie se ponga por allí a cargar porque no se van contra un mojón. Es que yo está muy profundo. Vale, fue de mucho antes de los fenicios, por lo que claro, la, la, la geología ha cambiado mucho. Antes había ahí unas. Corrían unas montañas super altas, claro. unas montañas altísimas. Ah, pues no sabía eso. Montañas altísimas, pues, pues, mira, para no. las que ya no se puede... Claro, con las mareas, las corrientes, hubo un gran que abrió la tierra y se, se tragó parte de aquellas montañas. Entonces solo quedó llano y quedó lo que ahora viene siendo la desembocadura. De, lo, lo que de los turuños. Bueno, los truños los, turuños, claro, los turuños. Uh -huh. entonces después llegó una subió la marea considerablemente cuando estuvieron los felicios uh -huh. que por eso ellos estuvieron en lo El, que viene siendo las ruinas de del asentamiento de arriba de, de del castillo ah de claro arriba, el asentamiento, lo que tuvieron que hacer allí cuando volvió a bajar la marea le pudimos volver a lo que es eh, ahora el puerto de Santa María claro, mm. pero todo esto ha cambiado ya muchísimo, ahora, ¿no? Eh, sí, ha cambiado mucho todo y vale. esto hasta ya, pues el que de, no, o sé, sea, ahora no lo puedo decir así hago de este pronto, pero muchos miles de años, claro bueno, eh, dolores. Entonces, con Mira. esto no hay nada que hacer. No se puede llamar a ninguna. No, no, no, no, es, no, no, no. el gobierno no tiene constancia absolutamente de nada de esto. De nada. De y nada. No y bueno, ahora que usted de... lo, ha, lo ha dicho, imagino que no sé si volverán, si podrán hacer estudios de aquello. Me, me temo que no. Me temo hmm. vale. que no. Sospecho que no. Porque, básicamente, como ya te he comentado, aquello está todo ya destruido. La sal ha deteriorado mucho todo el terreno y las mareas. Claro, eh, no mal. Eh, La apertura terrestre también que se llevó tanta tierra, ya no es nada de lo que había antes. Y ahí, ya te he dicho, no se van a encontrar un mojo. Bueno, Dolores, pues le vamos a ir despidiendo. Muchas gracias eh, por atendernos. Venga, que tenga una buena tarde y, muy y un una beso. Más. Venga, un beso. Hasta luego. Adiós. Adiós, Adiós. Bueno, pues continuamos esta tarde de otoño. En el puerto paralelo, recuerda, por si te acabas de incorporar a la radio, si estás oyendo el podcast, pues ya sabes lo que hay. Está siendo una tarde bastante lenta. Eh, la verdad es que, pues, bueno, yo no es por. Lo siento por los que me están llamando, pero tengo que decir que me estoy aburriendo un poco en el programa. Tampoco estoy muy. muy animado. El tiempo. el tiempo no es para estar trabajando tiempo es para estar en casa, ¿verdad? Con un en tu sofá sentado, después de haber comido con un vaso de té, leyendo un buen libro. Un buen libro, eh, no sé, por ejemplo, una poesía de Alberti, quizá una obra de teatro de Pedro Muñoz Seca, o quizá, no sé, un libro de fantasía como... Uno, los escritores nobles de aquí del puerto de Santa María que no son pocos, ¿eh? ahí la verdad es que si escarbas un poquito te encuentras con que hay bastantes jóvenes en el puerto que bueno, que se les da bien escribir ficción no sé si poner algo de música la verdad es que me gusta este tiempo no está lloviendo tan fuerte realmente. Lo que pasa es que he puesto yo el sonido de fondo porque me gusta. Y lo escucho. A la vez que está sonando yo lo estoy escuchando. No lo sé. No me, me, me da mucho que pensar este, este cambio de tiempo. Se acerca el invierno. El día 26 mismo hay un cambio de horario. ¿Cómo vais a pasar vosotros el otoño? ¿Cómo vais a pasar vosotros el resto de, de, de este mes hasta que volvamos al puerto paralelo? Todavía no ha acabado el programa, nos quedan unos minutos. Pero bueno, ya os estoy echando de menos. Ya estoy echando de menos la llamada. Eh, Abraham no está llamando nadie, ¿verdad? No, pues parece que no. Parece que no tenemos llamadas hoy. Dolores y Antonio han puesto el listón, un tanto… han puesto el listón, llegamos a eso. Parece que las nubes están empezando a, a aclararse. Parece que la tarde va a ser un poquito más llevadera que lo que está, ha sido esta mañana. Bueno, qué habéis comido. Queréis contarnos algo? No sé, cualquier cosa. Podéis llamarnos. Eh, las líneas están abiertas, ya lo sabéis. No, es que tenéis que entrar en el puerto y la página web de Radio Puerto y bueno, llamar. Hola, hola. Bueno, parece que tenemos una llamada. Hola, qué tal. Buenas tardes. ¿Con quién estamos hablando? Pues, hola Gasparito, eh, bienvenido, bien, bienvenido al programa. Gracias. Eh, ¿Qué quería usted contarnos? Venga, pues, pues. Eh, alegrenos un poquito esta tarde. Danos el, el, el, el último brinco en estos cinco minutitos que nos quedan. Venga, pues yo lo que quería era cantaros un poquito de, de la, la canción del vaporcito del puerto. Anda, pues mira, pues nada. Oye, una cosa, ¿le han dicho alguna vez que aparece usted un poquito... Eh, Pat eh, Patricio ¿el de Bob Esponja. Perdona, perdona. Pero bueno, esta mm. falsada que. Es. Bueno, eh, Yo solo quería cantar que no. un poquito de la canción del burtocito del puerto. Sí, sí, sí, sí. Disculpe usted, vamos que no, no que no, no era por faltar, vamos. Bueno. Pues nada, adelante. Tiene usted la radio para usted para que todo el mundo la escuche. sobre la sangre plateada y azul. Ahí va por el chito del pueblo, con el ti, me manca con el ti, la vego. Mole, me gusta para dinero Ahí va por el chito del de la alegría, de la alegría. Este muñeco tan hermoso, con ese rumbo jarbozo, con que cruzarle! De... ¡Ven! Ole, Un aplauso enorme. Bueno... Ah, ¡Ya! ya está. Ah, ¡Ah, perfecto! Perfecto, pues mira, pues muchas gracias por esta canción que usted nos ha dedicado a todos los portuenses De nada, de nada, hombre, el arte que hay que tener pa, es para regalarlo Olé Tú lo puedes vender siempre, pero lo suyo es que lo regales, ¿sabes? ¿Eh, o no? Y si uno tiene arte, pues, ¿entiendes? Para ti, para tu huevo ¿sabes? Olé, olé, casparito Y olé, bancarlo ahí, olé. Me, me divierto mucho con tu programa, quería decírtelo y eso, y cantarte la cancioncita. Pues muchas gracias, Gasparito. Ah, ha sido todo un placer tenerlo usted aquí el placer ha sido cantando mío. para nosotros en el puerto paralelo. El placer mío. Bueno, placer. Se, usted por casualidad no dará un espectáculo por ahí ni nada, ¿no? Que va, que va, yo ya me retiré de la variedad de Juan Carlos. Oh, bueno, bueno. Pero nada, muchas gracias. Solo quería decirte, yo que sé que te queda poco tiempo, picha. Pues sí, me queda poquito tiempo ya Venga, para terminar el programa. Adiós, adiós. adiós pichita, Venga, hasta y... luego. Adiós, adiós. Pues nada, con Gasparito nos despedimos ya del programa. Eh, no, yo sé que ha sido un poco lento, un poco tedioso, pero bueno, el, parece que el otoño ha apagado un poquito nuestra... La llamada y la... Bueno, pues nada. Espero que tengáis un mes excelente. Nos vemos en el siguiente programa ya en noviembre. Estamos en octubre, se me ha pasado el tiempo volando. Y nada más. Que tengáis eso, un buen mes y os espero en la próxima edición del puerto paralelo. Recuerda, está en la 107.8 de la frecuencia modulada Radio Puerto. Nos puedes escuchar en radiopuerto.fm. El, el puerto paralelo lo puedes escuchar después en el podcast. Los demás programas de Radio Puerto también en el podcast. Los puedes escuchar donde tú quieras, donde te dé la gana. Que para eso están. Nada. Hasta la próxima. Un abrazo. Adiós, adiós, adiós, adiós.